Buenas, acá estoy yo, Rack Chile. Hoy haremos la reseña a la película Sonic, la que fue lanzada justo el 13 de febrero de 2020 acá en Chile. Habla ahora mismo Rack Chile y esto es Genial Rack Chile, obviamente el canal de entretenimiento más genial de Chile. Sonic la película, título original Sonic the Hedgehog. Su dirección es de Jess Fuller, la producción es de Neil H. Moritz, Toby Ascher. Toruna Nakahara y Takeshi Ito. El guion es manejado por Patrick Casey y Josh Miller, basado en Sony The Hedgehog de Sega. La música de Tom Holkenborg. Fotografía de Stephen F. Window. Montaje de Stacy Schroeder y Deborah Neil Fisher. Y los protagonistas son Ben Schwartz, James Martin, Tika Sumter y Jim Carrey. Más información en IMDB. Sus datos, obviamente datos y cifras encontradas gracias a Wikipedia, fue lanzado en Canadá, Estados Unidos y Japón. Su año es 2020. Se estrenó en 14 de febrero de 2020, pero dependiendo del país salió el 13 de febrero, en Francia el 12, en Bolivia salió el 25 de enero de 2020. Y depende obviamente de la ciudad, en Estados Unidos hasta lo que se sabe es que salió el 14 de febrero de 2020 En España e Inglaterra, 14 de febrero Canadá, 14 de febrero Chile, 13 de febrero Brasil, 13 de febrero Australia, 13 de febrero Argentina, el 13 de febrero Y obviamente más países como Corea y entre otros más, el 13 de febrero en otros países también obviamente como por Arabia Saudita por ahí salió el 20 de febrero de 2020. En Japón salió el 27 de marzo de 2020. En Colombia el 20 de marzo. Y en, en, la, en, en parece que en Suecia saldrá el 19 de junio de 2020. Vale, se atrasó, parece su atraso. En, digo, tuvo un retraso en su lanzamiento al parecer. Los géneros son de acción y aventura. Ciencia ficción, imagen real y comedia Dura 99 minutos Clasificación PG Public General General para todo público Acción y peligro Con leve humor, grosero y sugestivo Y elementos temáticos Y por país Está calificado en Argentina como ATP En Bolivia como A En Chile TE más 7 En Colombia 7 Y en otros países como TP Y PG En Perú APT En Colombia Salió A. En España salió 7. Y en Argentina. Ah, no, esa no es Argentina. Bueno, ya que importa. Sus idiomas son inglés. Traducido al español, obviamente por alguna empresa cualquiera. Productora: Original Film, Sega, Blue Studio, Mars Animation, Planet y Paramount Animation. Ah, no, Mars Animation Planet, eso. Distribuido por Paramount Pictures. Tuvo un presupuesto de 85 a 95 millones de dólares. Y tuvo una recaudación de 123.5 millones. Bueno. Según estamos viendo acá en doblaje.fandom.com. De el doblaje al latino de Sonic la película. El estudio de doblaje fue SD y Media de México. Dirección de doblaje Ricardo Tejedo. Traducción y adaptación Gabriela Gómez. Ingeniero de grabación Ismael Mondragón. Edición de diálogo la misma Ismael Mondragón. Producto ejecutivo, Marcel Carre, gerente de producción, Gabriel Lagarde, coordinador de talento, Bernice Resendiz. Grabado en octubre de 2019, del 30 de abril de 2019, que fue el teaser trailer. Y su versión en español, pues, de Paramount, una empresa de Viacom CBS Company. Lugar de doblaje, México, país de origen, Estados Unidos, y salió en el año 2020. Sonic la película es una película estadounidense de aventura dirigida por Jeff Fuller, basada en el famoso personaje de Sega del mismo nombre. Está protagonizada por James Marsden, Tika Samter, Sam, Samter, Jim Carrey y la voz de Ben Schwartz. Se estrenó el 13 de febrero de 2020. El reparto de Sonic. Su actor original fue Ben Schwartz y Benjamin L. Bali cuando Sonic era niño. Eso se presenta en la primera película. Su actor de doblaje es Luis Arturo Villar, o mejor dicho como Luisito Comunica. Y la versión de niño, Sergio Barberi. Doctor Robotnik es doblado por Jim Carrey. Pero la, el doblaje al español-lino es de Mario Castañeda. Tom Wachowski. Fue hecho por James Marston, pero su traducción es de Luis Leonardo Suárez. Maddy Wachowski, que es la esposa de Tom Wachowski, en la película, es Tika Samter, pero doblado por Carla Castañeda. Agente Roca, que obviamente es el compañero de por decirlo, compañero irrelevante de, de Eggman, es hecho por Lee match -Do, pero doblado por Carlos Bastes. Jojo, Yo -Yo, que es la hija de... Te parece que de Tom y Maddy, o... Um, la hija de Rachel Que vamos a hablar más pronto de eso Hecho por Melody Nocifo Nieman Pero doblado por Abril Gómez Rachel, que es la suegra por así decirlo de Tom O la madre de Maddie Wachowski Es Natasha Rothwell Pero traducida por, digo, doblada por Laura Torres White Whippy, que uno de los que aparece en la película No sé quién era Ah, era el amigo de, de Tom Me olvido un poco Hecho por Adam Paddy, pero doblado por Noé Velázquez. El Mayor Bennington, que perciera la película, que es militar, es hecho por Neil McDonough, pero traducido, digo, doblado por José Luis Orozco. El Loco Carr es hecho por Frank C. Turner, pero doblado por Alejandro Vigeli. El Comandante Walters es hecho por Tom Butler, pero fue doblado por Santos Alberto. El Coronel Saul Tyke es hecho por Michael Hogan. Y doblado por Ma Paco Mauri El jefe personal de la Marina Y otro jefe también personal de la Marina Es hecho por Gary Chart y Peter Brain Y doblados por Mario Díaz Mercado y Octavio Rojas Garra Larga Que es la madre, por así decirlo, de... de... De... Sonic Por así decirlo, la madre como real de Sonic Fue hecho por Donna J. Fulks Y doblado por Verónica López Treviño Tails Que creo que se ve al final del, del cine y toda la cuestión se ve al final de los créditos, lo cual yo no vi parece. Eh, fue hecho por Colin Villar y doblado por Cecilia Gómez. Camarera, que aparece en la película, en la bueno, digamos obviamente lo, las cuestiones como son. La camarera y el hombre borracho fueron hechos por Shannon Chan Ken y Brad Kelly. Doblados por Adriana Olmedo y Dan Osorio. El hombre de negocios y la mujer de negocios que aparece en la película también fue hecho por Jeremy Arnold y Ginny Cruter Y doblado por Mauricio Pérez y Gabriela Garay. La niña en la mini y el niño en la mini el padre y la madre, fueron hechos por Biles Kodje, Dean Petrieu, Jeff Sanka y Lisa Chandler. Y fueron doblados por Estefanía Piedra, Luis Eduardo Sánchez, Manuel David y Kerigma Flores. El presentador de noticias, que aparece en una parte de obviamente la película Sonic, fue hecho por Chris Gaylus y Raúl Solo. Y la recepcionista y el granjero Zimmer fueron hechos por Bethel Lee y Terence Kelly. Doblados por Yaha Lima y Jaime Vera Voces adicionales Alicia Barragán Jorge Abadillo, Marcel Carre René García robén Moya y Sebastián López El reparto en el trailer fueron hechos por Don Wachowski El Mayor Pennington y el Coronel Saultai. Actores originales Jay Marston Neil McDonough y Michael Hogan Y actor actual doblaje fue Oscar Flores Roberto Molina y José Luis Orozco Para datos obviamente de interés vamos a decirlo Datos técnicos la película fue doblada cuando la nueva animación de Sonic no estaba terminada, debido a que esta iba a estrenarse originalmente en noviembre de 2019, hasta ser removida a su fecha de estreno, al que fue el 13 de fe febrero de 2020. Al personaje no se le movía la boca y sus movimientos corporales eran lineales y robóticos. Wow, si hubiesen visto el trailer original entonces era como... Wow, es como Metal Sonic bueno. Sobre el reparto, cuando se contactaron con Luisito Comunica, nuevamente en casa Sonic actualmente, para realizar el doblaje de esta película, se le solicitó al mismo que hiciera prueba de voz. Sobre la adaptación, varios chistes de la versión original fueron adaptados para que tuvieran sentido al español y se entendieran en toda Latinoamérica, América Latina En el doblaje se usan algunos modismos mexicanos, a su vez se usan nombres españolizados Varias improvisaciones de Luisito Comunica y Ricardo Tejero habían pensado, habían pensado que no fuera incluida en la versión final Una de estas que sí fue incluida en la versión fue la de Ya, escupe lupe, una frase comúnmente usada en México hmm. Y obviamente si pueden ver en doblaje.fandom.com en el doblaje wiki obviamente de Sonic la película aparecerán spots de televisión, avances y muchas más cosas de las que deberían estar interesados. Como vemos la crítica obviamente no se esperaba de, de, de esto de, de la película Sonic y le dio una nota media de 4,4 estrellas, de 5, con 131 notas incluyendo 31 críticas. 22 críticas fueron, fueron de 5 estrellas, 7 fueron de 4, 3 estrellas de 2 y las para abajo pues fueron 0. Debo decir ahora mismo, y acá hay un spoiler que no voy a decir Phoenix, que es de Sensacine Publicado el 19 de febrero de 2020 Mejor película hasta ahora, tiene momentos de chistes y momentos tristes Tiene mucha referencia en el juego Y hay un spoiler, el cual no voy a decir Aquí veo que Akili Rodríguez Plus Nombre con tres puntitos que no, no se aparece más 4,5 estrellas Como fan de Sonic de toda la vida me parece que es una película acertada para lo que es el universo Sonic aunque parezca una película para los más pequeños, también podemos ver referencia a la película de los juegos de Sonic con que los, con que los más grandes también disfrutarán. Además de algún guiño a la comunidad de fans de Sonic como... Spoiler... Vale. El humor de la película en algunos momentos parece infantil, pero tenemos que tener en cuenta que el Sonic que se nos presenta en la película parece más joven con el que estamos acostumbrados a conocer los juegos de Rizosa Azul. Aunque este humor sea a veces infantil, no quiere decir que no nos asegure algunos buenos momentos de humor para todas las edades. La película es fiel al primer juego de Sonic, Sonic 1. Es fiel en muchos sentidos, pero también en que no aparece el mejor amigo de Sonic, Tails Obvio, porque Sonic aparece en el primer juego Y Tails aparece en el segundo Vale Otra cosa que la película a mí me parece haber hecho algo bien Es que hay prometió nuevos orígenes para Sonic Que es una historia prometedora Personalmente creo que esta película es muy buena Y un muy buen punto de inicio para la más películas que funcionen realizar en el universo Sonic A mí parece desarrollar a, a, a, no. a mi parecer, la, puede ser la siguiente película que pudiera desarrollar, Sonic 2, podría ser incluso mucho mejor que la primera, ya que se basaría en segundo juego de Sonic. Y, bueno, acá no voy a decirlo porque es spoiler, pero debo decir que hay buenas críticas respecto a, lo, a la película Sonic. Ya que obviamente Sonic es eh, obviamente, un personaje de los juegos originales, Sonic, Sonic Boom, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Knuckles... Sonic and Knuckles 2 la, Las versiones para móviles, Sonic Dash Sonic Boom, Sonic Force también Y puta ahora Sonic la película, weón bueno, Tenemos ahora mismo Una referencia que obviamente está basado muy bien en Sonic Pero que la historia tiene como una parte más a fondo de él Tiene familia Y todos sabían que Sonic era como, wow No ciudad de SEGA No, no, no Cegano es una mujer en la que parían y obviamente paría a Sonic. No, no, no. Tenía familia. Si en la película. Pero eso es que... Está muy bien el tema de que hayan puesto una historia detrás. Y hayan puesto un Sonic chico obviamente porque el Sonic de actual que es el grande. No creo que estaría obviamente en su tamaño original. Como cuando era chico. Pero decir que sí tenía, un, sí tenía un pasado igual bueno. Pero es una buena película, te voy a decir. Si quieren ir a verla. De verdad, el, los cines, obviamente, ya está estrenada. Si son de algún país diferente al, al actual, que obviamente es Chile, en el que estoy que se estrena la película, y aún no se estrena. Espérense, que ya pronto estará disponible. Y pues, con eso sería todo. Una reseña Sonic, yo creo que estaría bien. Hablamos igual de la información de la película, el reparto original, el reparto doblado al español latino. Hablaré pronto, puede que en otro video, del doblaje a Español de España. Pero decir ahora que entre opinión ya personal, yo como crítico principiante, novato, que ya sea dentro tanto en esto del tema del cine, le doy una marca de 4,6 de 5. Pero si hablamos de 10 estrellas, pues un 8,9. Está muy bien la película, hay algunos chistes que yo no entendí en la película, sí. Había partes en las que me reí igual bastante, pero en sí la esencia... Se mantiene bien, excepto para la historia, que fue un poco confusa cuando ya la escuché. Y aún sigo descubriendo el por qué no aparece Tails en la película en sí en la principal. Pero obviamente no voy a decir spoilers, pero aparece Tails. Pero no voy a decir en dónde aparece, así es simple. Ja. Bueno, eso ha sido todo, aquí fue Rax Chile, para Kinyan Rax Chile, la reseña de Sonic la película. Recuerden visitar la página de Facebook, en donde obviamente, ahí habrá muchos dibujos y cosas relacionadas con lo de la película Sonic, que son la opinión en sí, mi opinión personal escrita, y no la oral, pero puede que esta cuestión también se publique en Facebook, no sé, ahí sabe. Pero, en respecto a sí, pues ha sido todo. Recuerden suscribirse al canal de Kinerax Chile obviamente que aparecerá acá abajito el botón de suscribirse, darle like, Comentar y compartir obviamente con tus amigos Comentar tu opinión respecto a la película O respecto al mí, obviamente, a mi opinión Recuerda que si son críticas constructivas Y obviamente Le das obviamente el apoyo a que el, a que el director va a hacer más películas de este tipo Pues obvio va a hacer más Una crítica destructiva hará que no haga más películas Y seguro la franquicia de Sonic En el tema de películas se vaya a la mierda Pero eso ha sido todo fue pues Rachchile acá hablando para quienes Rachchile. La reseña a Sonic la película desconectándose ahora. 3, 2, 1, paz.